¿Por qué no quieres que te filmemos la cara? ¿Podría haber consecuencias si la policía supiera que tú estás contando esto delante de una cámara? Si sí, me sirvió la cara, mejor me pillan a mí igual, pero igual que lo ha pasado a 10 Porque los musos son, son muy fuertes aquí en Puebla, ¿sabes? Entrar en esa actuación de que estamos aquí, que mandamos nosotros haciendo claro, pa, pa, pa, pa, y hacen un cacheo total siniestro y luego se tira, se tiene que tirar 3 horas, se tira el cultivo, Cuando entra a los bares de que entra con la mascarilla en la cara, Él no se ve la cara, solo ojos, ¿sabes? No saben quién entra, entra un grupo aquí de ellos, de Musecuadra, entra 10, 15 por ahí, no saben quién nada vienen 5 patrullas, 6 patrullas, ¿sabes? Forgometras, grandes, ¿no? Y la gente tiene miedo de, de hacer cosas de qué pueblo, ¿sabes? Me ha pasado que hacer eso, ya la gente ya tiene miedo nadie puede hacer nada, no hay manera ¿sabes? Lo registran en el bar, la mano para arriba, y lo buscan todos, y luego si uno se cansa la mano para arriba, ...más de una hora la mano para arriba... ...y cuando se cansaba uno y baja la mano... y la darle patadas y hostias... ...y luego lo registraron y no tiene nada... ...y no tiene nada... ...y de ahí se levantan todos... ...toda la gente que está en los bares... ...y las organizaciones y los padres... ...los, los vecinos españoles y, y, y marroques... ...y sol de América y todo... ...hacían una manifestación y vinieron ellos... ...los buses cuadras del vendril empiezan a pegarle, ellos a echar la piedra, yo lo pegan, vino Radio Jazeera vino no sé qué, vino otros. de allí mi hijo ha hablado con el Radio El Jazeera, y de allá lo marcaron para llevarle a la cárcel más de cuatro o cinco veces lo cogen en la rampla, lo cogen al bar y lo llevan, están detenidos, y de qué nada. El día sin el día, no sé, cuando le pedían la documentación, pues siempre se rebotaba con ellos, o a lo mejor cachaban a otro y se rebotaba con ellos.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 hasta ahora, un buen las daten el al yasir salen para presuntamente atemptar contra la autoridad para hacer una pinchada por allí y al portan primero al metge que es un de que tenen los detinguts y después el portan a las um, Quan con estas garjoles, y hay dos episodios diferentes un que és quan es cuando las veo el vídeo, después para del vídeo, però pero el vídeo que se pogut ver las veo como se estira al terreno y al sem, sen, els service medics, digo que tengo una patología simulada que, que bueno que está en cuento, como se diga de manera coloquial y marchan después es torna a las veo como com secas y las mou de manera airada y llevados entran a la garjola seis mosos de escuadra al tiran al terreno, y se ve la imagen que durante unos 10 minutos según el acta que ven de cadáver durante unos 10 minutos está damunt el mundo no se veu. ve y posen fins a 7 eh, corretjes de contención lligat de mans y de peus y un casco integral, como de moto Tot això boca en vall eh, durante unos 10 minutos marchan de la garjola es veu la imagen como está él boca en tierra mou una cama, un, un segon, y ya nos torna maura según factes y de cadáver que es va a el vídeo completo de las 4 horas no el vídeo que va a portar la policía de una hora eh, no pasan fins 32 minutos que no entra un mozo a la garjona y al yacir estaba toda que temps inmóvil inerte Cuando fuimos allí, dijimos, ¿qué, es, ¿qué es lo que pasa? Dice: Pues se murió solo. ¿En dónde? la celda. Dice: ¿Cómo se murió solo? Dice: ya Lo llevamos al médico, dice que está mal. Y el médico le da una certificación de que no, no, no está mal, este, no tiene nada. Y lo, lo vuelto, a, lo metieron a la celda otra vez. Y dice que que pegando la cabeza a reja de hierro y va a daño, y dice, y no es cierto no está pegado a la cabeza, no tiene nada. El médico de Florencia dice que no tiene nada a la cabeza. La policía dice que cuando va a entrar y va a hacer estas medidas extraordinarias de retención, ambas los 7 corregios de contención, lligat de, de manos y camas, el caso integral ella que se estaba autolasionando autolisis se estaba dando amb en el cap, suposadamente, en las raíces de la garjola, de tal entidad que la seva vida perillaba. Uh, Por Pareció van fer, Pero es que a informe Forense, al cap no surt res extraño. Equimosis, que es como si fueran garrapadas o un i no? Y ponen la, el la mano, para atrás, y el casco y aguja abajo, y se mueren encima seis personas de él, encima de él. Y quedaron diez minutos allí. Y con un minuto se muere. Son, son seis personas, seis policías, el mínimo pesan 500 kilos. ¿Cómo pueden aguantar esta persona abajo de ellos diez minutos? ¿Cómo es posible esto? del vídeo como dit de los fets en tiempo real son unas cuatro horas, desde que entra Garjola fins que se decreta la seva mort ¿no? Para per las mèdics. médicas. Cuando mm, va a va morir, va a recibir la actencia que cada policía judicial y él va de manera muy bien feta, va a minutar todos los feeds, no? Que es bella el vídeo. Eh, Nosotros, lógicamente, sols ya nos en quan Jans a personar, que va a ser inmediatamente, Vamos a dar que nos aportessin este vídeo, esa señoría no nos permite, no nos dona el vídeo, nos lo deixa anar a la però pero para conseguir que vídeo nos va a gustar molt esfuerzo. Cuando lo va la policía, nos ve després Después vamos a ver a la vía judicial que aportes un programa que tenéis para desencriptar no, este vídeo y vídeo puede verlo han van citar para ver el vídeo, y el vídeo dura una hora. Pero el vídeo ya ja lo he dit altas vagadas. No es bella interrupción, es bella una unidad de temas. Se hablaba de editar. Va a constar el acta la Secretaría judicial y en un otro escrito posterior. Y la jutgessa se va a que así. Y va a oficiar para que en dos días aporte sin el vídeo, el vídeo sin esa tal interrupción. Por lo sí que existía, aquest tal esta interrupción. En la contesta, la contesta dels, de la policía, de los mozos de la escuadra, es que no me las imágenes de dos meses enrere, Herrera, por vamos a mandaban a Mola Y también digo que ellos ya ja van a aportar un vídeo, los momentos críticos. Es decir, ellos van a escoger 15 momentos, son importantes y no son ellos va a ser un chungchato al que voy a Pero lo que no quieren a dar el vídeo, la cinta de lo que tenía cuatro horas. Uh -huh. ¿Dónde está? No quieren a darla. Dicen que sí, que sí, y luego no me lo dan. Lo he pedido el juez y el fiscal lo pidieron a ellos que me entregan las cuatro horas de vídeo. Y dicen: Sí, sí, sí, cuando llega, ya no, no, no, no. Y si no lo matan, ¿por qué no me presentan las cuatro horas de, de vídeo? ¿Por qué no lo quieren presentar? Si no lo mataron, pues me presentan cuatro horas. del vídeo que me presentan, a ver. Ellos hablan al uh, tema de que había pres drogas. El en informe toxicológico, surge que había consumido cocaína, y tenía 0,32 miligramos por litro. Según todas las estadísticas médicas, a partir de 0,5 miligramos por litro, es tóxico. Tóxico. Tenías tenía 0,32 Y a partir de un miligramo por litro es letal. Y aquesta a que esta causa de amor, pues no se me la más Tenía 29 años, ¿eh? 29 años. Eso no puede ser. un chaval por la tarde. Está bien, Para mañana está muerto No tiene ninguna enfermedad, no tiene nada. A ver. El día fuerte y contestaba a la policía, se hizo una cosa y dice o, otra, igual se contesta. ¿no? hacen de derechos, ellos no quieren, saber Que alguien que se defiende sus derechos ¿sabes? Es su hermano. Eso es lo que pasa, Y luego eso fueron. Dice que ya damos a la vuelta y volvemos a verlo. Encontramos una bolsa ahí, de cocaína, al lado. Si está muerto y atado. Y con el casco y a boca abajo, ¿cómo ven la bolsa de cocaína solan allí? y desatarlo y ponieron las cuerdas al lado y el casco y empezaron a hacerle a foto adentro de la solda, de la silda, con el caquillín allí. Y me lo dijo a mí, el sargento de ellos, me lo dice a mí, así de claramente, así me lo dijo él. ¿Cómo pusiese el cocaína, cirugios, lo registran fuera a la calle, ¿cuánto gana de entrar? Y lo quitan hasta los cuerdas de zapatos, lo quitan todo. Y lo meten, lo meten allí, en el calabozo. ¿Y de dónde viene la, la bolsa de, de cocaína después de morir? A la masa, a la celda, adentro de la celda. Y le hacen la fotos, yo lo tengo, las fotos, ahí están. Lo tiene el abogado, las fotos. Y lo, lo dan al juez, y el juez me lo da. Cuando después veo el reportaje fotográfico de la policía y él va a morir, no me sense sin esa marreta, era todo de julio, sin esa marreta y el bañado, simplemente, ¿no? Y cuando están allí el cadáver, fan las fotos los mozos y digan que le han trobat bolsas de cocaína a los pantalones, no sé, la gente que la gente atinguda, sabrá el Kurkoi, es bastante exhaustivo y no le iban a trobar él, red pues eso es una negligencia. Si fos ser, si fos ser, eso es una negligencia, ¿no? Pero a part me extraña. Y según la cantidad que tenía de cocaína al cos, no era ni tóxica. Pues la policía matan, tienen la pena de muerte, ellos hacen lo que quieren y nadie habla con ellos. Absolutamente nadie dice nada con ellos. Ellos lo que mandan en Cataluña. No hay más que la policía. No hay nadie como los musos. Lo que hacen, lo que hacen y ya está. Nadie le dice nada. El juez lo ha pedido tres veces. Los cuatro horas del vídeo Y no lo hacen caso. Y no lo mandan, y no lo dan. Y ves donde decía. Y hagas lo que quieres, ellos mandan. Tienen carta blanca de matar.